Oh uh, what the fuck? Felices Pascuas? Ay no, ¿por qué? con qué necesidad los fanáticos hacen esto. Si ya sí, ¿por qué no me ponen musculatura por <risa> vos? Hijo de puta, si ¿sí? no. Internet ahí repleto de esto, obviamente, no. <risa> Ni a la comparación, ¿eh? Buenísima referencia. Todavía no vi la película de Godzilla vs Kong, pero si sí, ya pienso verlo obviamente, si no ya está épica. Obviamente terminas ya la parte de los humanos que muchos dice que le echó con huevo, así que obviamente sí. Debe me las Es Muy bueno. Ese lugar quisiera ir, eh. Como lo exageran tanto. a ver. Strong focus on what I want. <risa> <¿Un> mundo Mike. <magico? risa> no, no venga a copiar eso ni por favor. nada ok. <risa> Parecido, muy padecido. como ¿Cómo lo viste, ¡Oh, shit. <risa> eh, la mitad del brazo lo hace quebrarse, ¿no? ¿Verdad lo dices? Creo. O sea, a ver si hago una prueba un día. <risa> la animación es diferente, pero... Ok, es distinta como lo veía antes, ¿no? pero... Meh, solo no. Me. Sí. Pero bueno, esto es bueno la referencia Pero eh, Que hay nomás Nada es perfecto Todavía lo que dije Si sí está muy bueno el diseño de King Shark Ya vi el trailer Obviamente de Warner tengo miedo de reaccionar No, bueno, digo, no es que tenga miedo Pero digo, sé que Me podría meter un strike Porque... Aunque reaccionás, te meten copyright. Aunque haces un video editado, te mete copiar ray. Pero no vi el avance y está buenísimo y la Harley Quinn me no gusta más ahí que el moderse prey. Que bueno, hasta ahí no me lo digo. Pero sí y se da dirigida por James Bond y se da bastante violenta lo que acabo de ver. Y ahora. Ahí está, Ahí está. Y se da bastante violenta lo que vemos acá. Y agradece esta película a saber quién va a sobrevivir. Obviamente va a sobrevivir Harry Queen y, y papá tiburón. ¿no? Pero lo demás tiene como. algunos tienen 70, otros tendrán el 50, otros 100% de que muera. <risa> y que se muera la misión porque hay personajes bastante raros. Obviamente esta película será un cargo de risa, será bizarra y sangrenta y todo, ¿no? Y ok. Esa mueve bueno, de gana por esa película. ¿Eh? Ah, este... Este personaje salió recién en el manga y no tardaron en sexualizarla ni en ningún momento. Tardaron, chico. de puta los fanáticos. Perfección. A veces me odio a mí mismo, me gusta más. Lo no, no me joda, este es el Twitter... Mmm... Más e interactivo que tuve en mi corta um, puta vida de Twitter. Voy <ríe> a pasarle de la cara. Y bueno, creo que ya está con Twitter. Recuperé la fe en la humanidad. Hola gente de YouTube, cómo están? Soy yo, último Estamos aquí en una nueva video reacción para el canal, pero sea diferente. Esta vez no sea nada de pagada, lo que reacciono siempre, ¿no? Esta vez sea algo un poco, bueno, sea otra cosa y sea un poco serio, ¿no? Eh, hace como dos días ¿sí? eh, Me llegó la notificación En página de suscripción En el celular Que apareció un video de un tal Tommy11 El título ya saben quién es ¿no? Pero ahora voy a empezar Yo no le doy mucha importancia y vi el video del N este Pero no sabía nada Yo recién me había levantado y pues tenía que ir a, a laudar ¿no? Y no sé vi, ah, bueno tal. Pero Lo que me sorprendió es que este tenía que en ese momento tenía 3 millones de suscriptores 3 yo tengo mil <risa> no sé eh, no sabía nada no pero bueno después vi unos usuarios que no sé si se quejaba no sé sea, pero yo no presté atención hasta bueno que estuve ya libre no ahí investigué un poquito y no un usuario se quejó pero pues eh, se arrepintió porque no sabía de esto no igual que yo no pero me enteré de que este pibe bueno es un chico chileno no que le concedieron su, su sueño, su deseo, ¿no?, de tener mucha audiencia, obviamente porque este chico tiene una enfermedad, obviamente, y bueno, yo estaba en internet, se puso las pilas y todo fue muy generoso, le cumplieron el, el sueño al chico, al chico digo. que, no, la verdad, uno hay que hacer lo que le guste y si pega no pega, ¿no?, pero este chico... La verdad, aunque sus videos no son de la calidad 100%, ¿no? Pero igual, eso no importa, ¿no? Si lo hace uno con ganas o, el, o bueno, se da muy corto, ¿no? Con el corazón, no sé, eh, se merece. Tener esta. Y ojalá que este chico... Y ojalá que, que este chico pueda monetizar o pueda... Oh, ¡Youtube! Ya llegó al millón. dale la placa. De, de, de, de la placa de plata y de la de oro, che... te las aspira, YouTube. Yo creo que le da al pibe que este es el... RMS. Este es el video que vi, pero no le atención, ¿no? Pero vamos a reaccionar a uno de sus videos que la verdad si sí me rompe el, el corazón, pero ojalá que el pibe se me jode, ¿no? Y... Ok. A ver cómo, cómo es. Yo solo he visto uno, ¿no? Pero... Eh, por lo menos eh, tengo fe la humanidad y bueno, se le pusieron las pilas y recomendaron en todos lados su, su canal. Y si sí, he visto muchas cuentas fake, ¿no? De que se hacen pasar por él. Aproveché porque encontré uno que Tommy11, pero Tommy del original se escribe con dos I, acá con dos I. Y uno lo puso Tommy solo o Tommy11 sin las I, ¿no? Porque no te se quiere aprovechar de, la, de las vistas, ¿no? Hay gente también mala, no siempre hay gente buena, así que bueno. Vamos a a reaccionar a su video. ¡Gracias videos. a todos por el millón de suscriptores! ¡Ya está! No es ¡Algo ¿no? para esta celebración muy especial! ¡Qué mi mamá!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 Ay, Gracias a todos ustedes y a su gris. Que me traen mis cosas bonitas que me ayudan Y... ese eh, se llama Alonso Hola, la polla su ella familia Ella Sofía ah. y ella Norma la morenita, la morenita es Norma, la blanca Sofía buenita <risa> <risa> ¡Gracias! ¡Gracias ¿Qué sabor? ¿Qué sabor a todos! ¿Quién nos sabora manzana? <risa> <risa> Creo que le caiga nueve! <risa> Bueno, gracias a dios, los quiero mucho No, Capo, cumplió su... Me da igual que este video a mostrar niños Yo con esta de copa, no sé, que no importa No sé quién da 13... Capaz yo lo saben Like estos que dan dislikes otros emil que no saben... ...nada... No sé... Pero bueno... Ay... Eh, esto... Esto es bastante conmovedor eh, para mí... A ver, vamos a ver uno más... Hola, perdón... <risa> eh, esa... ...empezada... Perdón si escuchan un poco de ruido atrás. Están aspirando. Aspirando. Bueno, ok. Quería este video, no será tanto como para los otros. Me explicaron que hay gente mala que quiere estafarlos a ustedes. Sí, a ti. Eh, y no quiero que pase eso, Nosotros. por favor. Así que no le estén depositando su dinero o algo a alguien. Porque ah. ustedes son importantes para mí. Y yo solo hago los videos por diversión. Bueno, gracias. Quería aclarar eso. Los quiero mucho. Si sí. lo puedo decir si sí, debe haber página de facebook o alguien de que se quiera aprovechar del, del pibe no para conseguir plata no donaciones para operaciones que obviamente no existen no bueno no sé si es de la familia del pibe no pero si sí, hay varias cuentas falsas que se pasado, obviamente esa gente sigue sí, es demasiado leche patrocinado por leche leche leche lindo dibujito Uh, que te pide mejor youtube esta internet se puso las pilas ¿no? y le hizo cumplir eh, su sueño al chico Tommy um, bueno gente creo que lo dejaremos hasta acá dejaré eh, el link en la descripción de, de Tommy11 así vean su canal y suscríbanse obviamente y compártelo con sus amigos y bueno si te gustó este video también eh, puedes suscribirte a, a mi canal y si ves mi contenido capaz te gusto que no eh, bueno, pero no, eh, el video de Tommy 11 la verdad es bastante cómodo Y bueno, que el chico siga haciendo videos, haciendo lo que le gusta Y bueno, eh, a, a vos, pido bueno, te deseo, te deseo lo mejor que te haya visto Bueno, ojalá Dios haga que se cumpla tus sueños, obviamente Y bueno, si más, si nada más que decir, bueno, yo me despido hasta acá Soy Jose Ultimate y nos vemos, bacha, adiós Ah, YouTube también prepara la placa de diamante porque va a llegar a los 10 millones de euros.